Ok, vamos a ver las cinco cosas que debes de saber sobre las rúbricas, por qué emplear rúbricas, cómo utilizarlas y cómo utilizar la rúbrica en Moodle. Las cinco cosas que debemos saber es, primeramente, qué es una rúbrica, su utilidad, los tipos de rúbricas que hay para quienes son las rúbricas y para el estudiante lo que supone. La primera parte, que es una rúbrica, pues una herramienta de evaluación para comunicar expectativas de calidad. Es una excelente herramienta, ya que es bien objetiva, ¿verdad? Y nos ayuda a, a calificar los trabajos que los estudiantes hacen con claridad, con precisión y de una manera bien efectiva. Lo primero que tenemos que saber es los aspectos que vamos a abordar que es el componente que incluye el marco de la evaluación del producto y el desempeño del estudiante, que sería el tipo de rúbrica por el cual vamos a hacer el, el, el, a evaluar el trabajo. Luego está la escala de, de calificación, ¿verdad? que nosotros vamos a definir la calidad del trabajo del estudiante en, de esta manera. En Moodle, pues cuando veamos eh, el ejemplo y la práctica, est, est, est, esto, estas calificaciones tienen que tener un valor. O sea, yo no puedo decir deficiente, mejorable, bien y deseable si no le, le asigno un valor porque entonces no se va a calificar una nota. Luego vienen los criterios de evaluación por el cual usted va a evaluar su trabajo. ¿Verdad? Y, naturalmente, dentro de lo, de, cada, de la matriz, usted eh, describe cuál va a ser su evaluación y qué es lo que usted espera del estudiante. La utilidad para establecer una forma clara y precisa los elementos que componen una actividad de aprendizaje determinada para realizar una evaluación objetiva y consistente de actividades como trabajos grupales, Presentaciones orales, trabajos escritos, individuales o prácticas en el laboratorio, etcétera. Lo que usted quiere evaluar. Puede ser una herramienta formativa para el estudiante. Vamos a ver los tipos de rúbricas que hay. Está la comprensiva, que este tipo de, de rúbrica yo no lo he visto mucho, ¿verdad? Porque elimina, eh, perdón, eh, evalúa la totalidad del trabajo de unos aspectos lo que nosotros usamos regularmente es la analítica donde se evalúa por separado las diferentes partes la que componen el producto de modo de que, que la retroalimentación puede proporcionar el al alumno que es más compleja amplia y definitiva como vemos los indicadores que podemos utilizar y la, la escala de, de valoración que le vamos a dar. Como yo le dije anteriormente, tenemos aquí eh, una puntuación máxima para cada una de la escala. Si usted puede ver en este ejemplo, falta eh, un valor. O sea, yo no le daría deficiente 1, yo daría 3, 2, 1 y 0. Porque si doy 1, y el estudiante no entrega el trabajo va a tener puntuación aunque no entregó el trabajo. Me está entendiendo. Así que debe debe haber siempre una calificación cero para el estudiante que no entregó el trabajo, porque entonces va a tener calificación. Para quién es, es esta herramienta es útil? Pues mire, para ambos, para el profesor y el estudiante. Para nosotros, porque nos ayuda a definir claramente la tarea del objetivo y los objetivos de aprendizaje a los que responden así como en el modo de alcanzarlo, lo que promueve que el alumno aprenda mejor. O sea, cuando usted le, le pone eh, una rúbrica al estudiante del trabajo que va a evaluar, ya él sabe lo que usted va a buscar específicamente y él va a hacer específicamente lo que usted le está pidiendo. Especificar los criterios, los criterios de evaluación, concretar y describir cualitativamente, qué es lo que está dentro de la descripción, y no solo cuantitativamente, qué es lo que está arriba, los distintos niveles de logro que el, que el alumno puede alcanzar. Calificar y vincular objetivos de aprendizaje y evaluación de las, con las actividades y el contenido del curso, Reducir la subjetividad, aquí esto es bien importante porque aquí no hay, no hay espacio para que uno eh, sea subjetivo, sino que como, como ya hay una descripción determinada, pues usted va a ser bien objetivo con, con, con esa evaluación. Medir el desempeño del alumno mediante criterios cuantitativos, cualitativos o mixtos. Para el estudiante. Pues mire, para el estudiante es un conocimiento de las pautas que ha de seguir para alcanzar el éxito en la tarea encomendada. Cuando el estudiante ve la rúbrica que se debe presentar y discutir, que el estudiante lo ve antes de, pues el estudiante ya sabe lo, lo que nosotros este, esperamos de ese trabajo. Y sirve de guía para revisar sus trabajos antes de entregarlo finalmente al profesor. El estudiante eh, tiene su trabajo, ve la rúbrica, lee la descripción, verifica su trabajo, a ver si cumple con lo que se nos, eh, nosotros le estamos pidiendo al estudiante. Es una herramienta eficaz para autoevaluación, ya que mide en ella, puede identificar fácilmente sus fortalezas y debilidades en las áreas que debe mejorar. Conocer los criterios con los que se va a ser evaluado, el estudiante va a saber qué espera el profesor del trabajo lo que le ayuda a organizar y dirigir su estudio de un modo u otro. Ok, es una herramienta eficaz, es muy buena, la adquisición de la mayoría de la conciencia, voy a pasar esto, miren esto, ¿por qué emplear rúbrica? Este, este organizador gráfico es este, excelente, porque aquí está todo, todo, todo lo que, ¿por qué se debe mejorar o emplear una rúbrica? en un trabajo y cómo utilizarla. ¿Okay? Esta presentación ya está disponible en el área de taller de, de la, para la facultad en el último renglón al final. Esta presentación ya está puesta, que usted puede accederla a ella. Vamos a... Voy a entonces explicar cómo nosotros vamos a configurar la tarea con rúbrica. Eh, cuando usted vaya a, a poner un recurso o una, en este caso sería una actividad que es una tarea, ¿verdad? Las las actividades son dinámicas, los recursos son estáticos. Pues la tarea es una actividad. Una vez usted abre que lo vamos a ver ahorita en vivo cómo se hace, pero les voy a dar más o menos la parte interesante donde se configura, en la parte de calificación de la tarea, en el método de calificación vamos a seleccionar rúbrica. ¿Okay? Una vez seleccione rúbrica, deja todo lo demás como está, claro, la puntuación la cambia. La, si la puntuación era 24 puntos, 25, la que sea, pone la puntuación máxima. Una vez usted eh, selecciona el método de calificación le va a dar guardar cambios y mostrar no le va a dar guardar cambios y regresar al curso va a darle guardar cambios y mostrar cuando usted hace esto esta es la tarea donde se selecciona la debí poner, debí cambiar primero esta cuando usted le da guardar cambios y revisar, le aparece esta pantalla que le va a dar la oportunidad de crear el formulario, si es nuevo. Si ya existe uno, pues lo utiliza el que ya usted hizo. Una vez usted configura y los estudiantes comiencen a entregar sus tareas, cuando usted abre la tarea, va a aparecer, ya abrió una tarea de un estudiante, una entrega, le aparece el trabajo entregado, le aparece la rúbrica al lado, y usted va a ir marcando la puntuación que usted le va a otorgar según la calificación, ¿verdad? Vamos a ver cada una de estas partes para que usted sepa cómo trabaja el área de arriba de la, de la entrega tenemos esta área que es la navegación donde usted puede ir desde la 1 hasta la 66 va a ir navegando para ir corrigiendo tenemos esta parte donde se buscan los comentarios esta otra parte expande todos los comentarios que usted hizo vamos a ver la otra parte Tenemos aquí rotar 90 grados a la izquierda del documento a la derecha. Para usted agregar comentarios, el color del comentario lo puede tener en diferentes colores, amarillito, azul, el que usted quiera. La herramienta para arrastrar, herramienta para seleccionar, la pluma, donde usted puede utilizar el cursor como si fuera una pluma para insertar líneas, ponerle un rectángulo, un óvalo para eh, destacar como si fuera un highlight. Entonces tenemos el color de la anotación, el texto que usted va a escribir. Y esta otra parte que son eh, para estampar, ya sea que usted puede... Eh, con un dibujito, ¿verdad? Una X, cara triste, cara alegre y correcto. Esas son las herramientas que usted va a utilizar dentro, una vez el estudiante <coughs> postee la tarea. Así que, esto fue lo que se discutieron: las cinco cosas, por qué emplear rúbricas, cómo se utilizan y cómo crear el Moodle, una. una una rúbrica, una tarea con rúbrica. Vamos entonces a verlo en, de forma directa en Moodle. Ok, tengo una rúbrica que me proveyó la, la profesora Rebeca Miranda, eh, que yo se la pedí ayer, ¿verdad? Para utilizarla de prueba. Tengo la rúbrica en, en naturalmente en Word y yo la voy a, a insertar dentro de, de Moodle estoy en model voy a activar la edición y aquí voy a añadir una tarea. Una tarea. Agrego la tarea. Aquí usted le puede eh, describir lo que, lo que usted pretende, hacer un video eh, siguiendo todo el procedimiento de, de, de, de lavado de manos, ¿verdad? Voy a quitar esto para que no tenga... Aquí usted le, le pone, ¿verdad? Cuando se abre la, la, la tarea y cuando se cierra. Pero yo, no, yo se las quité porque no quiero que quiero que esté disponible. El tipo de entrega, por defecto ahora, esto me lo cambiaron a 20, por eso es demasiado, serían dos. Es el máximo de tareas que puede entregarla, este, repetirla. Si un estudiante, por ejemplo, se equivocó, en, o le faltó algo, pues tiene una segunda oportunidad de volverlo a subir. Y lo que le estaba indicando era que en la calificación es aquí, este déjame ver cuántos tiene esto, teóricamente uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí serían 14 puntos, que sería la tarea completa. Asumiendo que saque perfecto en, to, en todos los ítems, los ¿verdad?, Porque yo escribo 14. Voy al el método, ok, pues entonces, y vamos aquí en la calificación, que la... La rúbrica con todos los ítems los que va a calificar en un total de 14 puntos, sacando, asumiendo que saque perfecto. El método de calificación, pues aquí estaba en calificación es simple. Pues la cambio a rúbrica. ¿Okay? Dejo todo lo demás así. Entonces aquí voy a guardar cambios y mostrar. Si le doy aquí, se cierra la, la tarea y no me da oportunidad de ingresar la rúbrica. Puedo hacerlo más adelante, pero el proceso es más un poquito eh, más largo, ¿verdad? Selecciono guardar cambios y mostrar y aquí está. Así que voy a hacer el formulario desde cero. Y aquí escribo el título. Bien, aquí es donde yo comienzo a añadir mis mi, mi criterios y los puntos, ¿verdad? Yo no voy a usar, usted puede seguir añadiendo niveles, yo voy a usar más que dos niveles, 0 y 1, así que voy a borrar este, y cojo entonces Copy y Paste, Ok, yo voy a estar haciendo copy-paste de porque no voy a pasar el trabajo de escribirlo otra vez. Está escrito. ¿Sí? Copia de descripción la pongo en el lado 1 y la del lado 0 copy y paste. Añado otro criterio. Decía de la mano, a dos cero. y así usted sigue sucesivamente hasta que termine con todos los criterios que usted desea que le poner para el estudiante estoy en cero Una vez usted termine, que no voy a seguir porque está larguísimo, aunque no es tan largo, ¿verdad? Pero es, se hace lo mismo, sigue añadiendo criterio. Entonces aquí yo le recomiendo que lo ponga en modo descendente. Porque fíjense que comienza con 0 y 1. ¿Qué uno espera? Que haya uno, ¿verdad? Que es la, sería lo que uno espera. Pues para que esté más cerca de la descripción, usted le dice que es modo descendente. Entonces, cuando cierre la aplicación, la rúbrica, este, este, este, esta descripción pasa acá y la de cero pasa al otro lado, a la inversa. Deja todo esto como está. La puede guardar como un, como un template o le dice que la rúbrica está lista para usar. ¿Sí? Cuando está lista para usar, pues ya aquí, pues nadie, no hay estudiantes, no hay asignaciones, pero aquí ya pu pudiera usted ver si abre la asignación, se abre la tarea, se abre la rúbrica a este lado, como usted vio aquí en la presentación. Sí, de esta manera se abre el trabajo y se abre la rúbrica y usted va a ir marcando con el con el ratón va marcando cada cada criterio si se le queda un criterio porque a veces da la sensación de que se marca pero no se marcó y usted guarda se queda ahí esperando le va a decir que falta un criterio de evaluar hasta hasta que usted no marque todos los criterios no se va a cerrar la tarea o sea, no le va a otorgar la puntuación una vez lo hace ya le envían un comunicado al estudiante de que se le otorgó la puntuación tal del, de la tarea tal dudas preguntas esa esa cada rúbrica que usted pone pone se queda guardada y usted puede reutilizarla en, en otras tareas que eh, puede evaluar más o menos lo mismo, la puede usar de base, puede modificarla y darle otro nombre. Como si fuera un archivo de Word. Usted reutiliza el documento, le cambia el nombre y tiene otro nuevo. Ok. Bastante sencillo, ¿verdad? Es cuestión de ustedes coger la, la rúbrica que ya tiene existente. Eh, en la presentación le di unos sites donde. Hay plataformas que generan de ayuda a generar la, la. Hay algunas que ya están escritas. Pero muchas plantillas ya están hechas. Simplemente usted la puede utilizar de base y cambiarla. También puede generarla desde cero. La misma plataforma le va llevando y usted va construyendo la, la plantilla. Entonces esto quería añadir que según la experiencia que hemos tenido utilizando rúbricas de primera intención parece que toma un poco de tiempo, pero a la larga el profesor se va a ver bien beneficiado porque al, como tú mi, mi, ¿verdad? acabas de mostrar en pantalla, el que el profesor pueda marcar las puntuaciones y que de manera automática le asigne el valor al estudiante hace el proceso mucho más rápido. Así que es bien recomendado para integrarlo en todas las tareas. Una de las situaciones que siempre nos preguntan los profesores a largo plazo es que no pueden todavía al momento incorporar las rúbricas en los foros. Es bien importante que sepan que todavía la plataforma no ha activado esta función para poder evaluar los foros de los estudiantes. Uh -huh que bueno, pues te los digo porque lo más seguro lo quieren hacer y de momento no lo encuentran, pues ya saben que, que el profesor tendría que indicarle al estudiante cómo lo, evaluar, lo va a evaluar en, el misma, en la misma descripción del foro. Mire, mi experiencia con Rubrica, yo, en el trabajo que yo les mostré, la, la ilustración, es un trabajo en Word donde yo le pido ciertas características que, que, que, que, que aplique de formato APA, en, en un documento que yo le doy. Antes por cada estudiante eso era un dolor de cabeza porque yo tenía que abrir esa plataforma, aunque siempre la tengo que abrir. Pero yo la abro en Word y tengo mi, mi rúbrica al lado y simplemente voy marcando, voy marcando. Antes tenía que coger un papel, saco esto mal, saco esto bueno, le quité tantos puntos. Entonces, como era subjetiva, a veces no le, tenía que pensar, que estoy evaluando a todos los estudiantes de la misma manera, que no es tan fácil cuando usted tiene un grupo, eh, si, eh, cuatro grupos de 20 estudiantes. Que mi esposa decía, tú estás loco evaluar todos esos trabajos, pues sí, había que hacerlo. Pero con la rúbrica es una delicia porque lo hago en un momentito. ¿Tienen, recuerden que tienen en, en, en, el, en, el, en el curso de talleres a la facultad, al final está la, esta presentación y más o menos el procedimiento, cómo hacerlo, además de que tienen otras herramientas de, que se les ha puesto de cómo hacer ciertas tareas rutinarias. Así que métanse en el taller de, de facultad y ahí hay ciertas alternativas y cómo solucionar ciertas cosas que hacemos regularmente y les va a servir de ayuda. Pues implementen, nos verá este... Cabrera, que nunca lo he implementado, pero ahora es una buena oportunidad para hacerlo. Practiquen, practiquen y practiquen. ¿Okay? Recuerden que si la, hay errores en la rúbrica, cuando usted vaya, voy a, voy a ir otra vez a Moodle, y yo quiero ir a la rúbrica aquí, abro la tarea, cuando abro la tarea yo puedo ir aquí a definir y aquí me sale mi rúbrica y puedo corregir seguir añadiendo ¿verdad? si tengo un error ortográfico o se me quedó algo verdad pues puedo corregirla claro lo conveniente es que una vez usted eh, haga la rúbrica por favor revísela no añade ni quita elementos porque acuérdense que el estudiante ya tiene una expectativa de lo que usted va a medir. Si usted le añade una nueva expectativa y él no lo hizo, es una manera injusta de entonces evaluar al estudiante porque no está enterado de que usted le añadió otro elemento. Si la rúbrica se fue así, hay que dejarla así. Lo único que puede hacer es corregir algún acento, pero no cambiar la sustancia ni, ni el criterio porque eso fue lo que el estudiante vio, ¿verdad? Así que antes de, de usted someterla, revise bien, que todo esté bien, para que cuando el estudiante la vea, sepa qué es lo que espera de su trabajo y, de, y, y cómo se va a medir. OK. Y si aquí, eh, eh, recuerden que pueden, eh, como le dije, Copiar y darle otro nombre, eh, versión 2, que igual. Y tiene otra rúbrica nueva. Una pregunta. Ajá. Algunos estudiantes, eh, como que a veces estén, prefieren enviar las, las asignaciones por el correo electrónico regular, uh -huh. debe utilizarse para poder utilizar la rúbrica tengo que solicitarle al estudiante que lo envíe a través de Moodle. Sí. O solamente. <coughs> Miren, eh, bien claro con esto. <coughs> Todas las tareas, no, no, no hay pide que se lo envíen por email, ¿ustedes saben por qué? Sí, es muy cierto. Si ve mi email, usted va a volverlo igual que yo porque van a estar regados, unos arriba, otros abajo, entonces se tiene que repasar toda esa bandeja para ver quién le contestó, lo pone en una tarea en, en Moodle, todo se concentra ahí, usted va a ver la hora, eh, la fecha, este, lo, voy a, lo voy a mostrar. Sí, por eso que quería que lo, lo clarificáramos para que... Bueno, para beneficio de todos, porque muchas veces los estudiantes pues comienzan a hacer preguntas, y yo siempre les digo, no, vamos a enviarlos todos a través de Moodle, porque es mucho más sencillo y organizado. Vamos a ver una tareita. Miren, aquí usted ve... ¿Cuántos participantes tiene? ¿Cuántos sometieron? Y ya sabe que uno no sometió. ¿verdad? Uh -huh. Cuando voy a ver aquí, le dice fulano de tal sometió la fecha y la hora que sometió y el trabajo sometido. Y usted le da la nota. Excelente. Y tiene en un solo sitio una tarea particular con su calificación particular. Y no tiene un email, o un, una bandeja que tiene email de cuántas ocurrencias la gente le envían a uno. Y te, te pasa más trabajo, está todo, concentrado en un solo sitio. Exacto, eso es lo que quería compartir. Gracias Ernesto, me parece... Gracias por tu observación y por la recomendación. Gracias ¿Alguien? a ti, por siempre estar dispuesto a, a colaborar con todos nosotros. Claro. Hola, Néstor, tengo algunas preguntas, no sé si que las escribí ahí, si me puedes contestar. Sí, dígame. ¿Cómo interaccionamos con los estudiantes para discutir un documento? Bueno, para discutir un documento en que usted pone en Moodle puede ser a través de un foro. En el foro usted les pone las preguntas, eh, vamos a discutirlo, cada uno opine, lo puede hacer mediante el foro. ¿Cómo compartimos documentos con los estudiantes? Pues simplemente aquí. Ya esto no tiene que ver con. Pero para contestar a lo mejor la pregunta del compañero. Cuando usted añade una tarea. Eso sería un recurso. En un recurso. Sería un archivo. Me da archivo. Le pone el nombre del documento, ya sea una presentación. Y les recomiendo que las presentaciones las conviertan a PDF para que no las alteren. Eh, se la puede dar también PowerPoint, eso es su discreción, pero yo recomiendo que la ponga en PDF. Tiras el documento aquí y automáticamente todos los estudiantes eh, van a ver y pueden bajar ese documento. Esto es muy recomendable para los prontuarios, que es lo primero que usted debe distribuir y no sacar copias de papeles y papeles que los estudiantes nunca leen, sino que lo botan así, lo ponen disponible dentro de la plataforma arriba y ya está el prontuario ahí. Igual que otra lectura o documento que usted tenga digitalizado en PDF, lo tira aquí, lo identifica y el estudiante ya eh, tiene acceso a ello, todos los estudiantes. Okay. Sí, eso está bien, lo entiendo. Y lo hice a través de, no me acuerdo, eh, bueno, el, creo que discusión, agregué discusión en documentos en PDF y en, también en PowerPoint, porque los de PowerPoint tienen audio uh -huh. para que puedan escuchar la explicación. Okay. Pero a mí me gustaría interaccionar con el estudiante, o, sea, o leer sus preguntas y poder contestarlas. ¿No? bueno la herramienta excelente pero que ahora mismo tiene problemas es el la 3b big button pero como hay tanto estrés y tantas personas se están pegando recuerden que el, el streaming es lo más pesado que hay pues eh, se cae o está lento pero a través de cómo yo estoy haciendo usted puede compartir la pantalla como yo lo estoy haciendo y puede ver los, el chat Está disponible ahí y usted puede interaccionar con el estudiante. ¿okay? Eh, la diferencia y la dificultad del, del Meet es que no te permite ver todo a la vez, igual que lo hace el BBB, que lo hace todo a la misma vez. Usted ve los estudiantes que están, el chat, ve la presentación, puede interaccionar, o sea, ve todo. Pero vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Esto es lo que tenemos hasta el momento. O sea que lo mejor, lo, por lo que entiendo, sería, bueno, tener el documento en PDF o inclusive el que está en PowerPoint que tiene audio, uh -huh. pero contactar al estudiante utilizando otra plataforma, por ejemplo, Zoom. Eh, bueno, yo estuve usando Zoom y me pareció bastante fácil. El, el, no, el, también está Met. ¿La presentación que tú estás eh, dando al estudiante tiene audio? ¿Me estás diciendo? Berleta. Sí, sí, sí, escucho. Eh, en la presentación me estás indicando que tiene audio, ¿verdad? Eh, sí, sí. ¿Pero tú quieres discutirla a la misma vez o no? Porque la puedes montar como, como, un, recur, como un recurso. O, eh, como un recurso. Bueno, yo la monté como recurso, discusión, qué sé yo. Y él sí, el estudiante, entiendo que puede es, escucharla y es verla. Claro. A... Uh -huh en cualquier momento, pero a mí me gustaría también contestar alguna pregunta que tenga adicional. Ok. Eh, es como una especie de, de conferencia, mini conferencia. Ok. Eh, si la quieres asincrónica, puedes usar el foro. Si la quieres sincrónica, pues tienes que usar eh, Meet para entonces ver la interacción en el momento. En esto, disculpa, puedo añadirle algo adicional. Claro. Ok, otra de las recomendaciones que he visto que a los profesores están integrando en la plataforma es el chat dentro del mismo curso. Que usted ah. se conecta a una hora en particular, les dice, ¿verdad?, de 9 a 10, que usted va a estar online a través de la plataforma utilizando la aplicación de chat que tiene Mudo. El bloque. De Ajá, el bloque. Tiene que añadirle esa opción, que en esto voy a mostrar un momentito, y los estudiantes se conectan a la vez y empiezan a hacerle preguntas y usted le puede contestar por ahí también. Miren, aquí... Ok, gracias. Eh, voy a hacer, eso lo traté a, a duras penas, eh, traté de, de, sí, de establecer un... No sé si chat o ¿qué otra cosa hice? Miren, Para activan mañana, el, modo, se activa el modo de edición. Activan el modo de edición y van al final. Añadirle el bloque... Y por aquí debe haber algo. Déjame ver cómo es que se llama. ¿Cómo se llama Liz? En esto ver, ¿no? pues normalmente lo busco en la opción de agregar recursos y actividades dentro del curso mismo. Ah, dentro del curso, como una. Sí. Además, okay. ahí bajo actividades te da la opción de chat. Ok, que no no, no es un bloque, ¿verdad? Que yo pueda hacerlo en cualquier no, momento. Exacto, yo por lo menos en mi caso y la experiencia de otros profesores han sido utilizándolo como una actividad dentro del curso. Mm, este, Pero, después le, le escribes a Sandoval para que añade el bloque. Porque tendría que añadir el bloque aparte para que lo pueda Sí, porque activar. entonces lo ves a tu lado derecho siempre la y, y se abre, sí. Igual que Quick Mail, ¿verdad? Exacto. Pues Quick Mail. Pues entonces, lo que hace, como dice Liz, añade un recurso. Por acá, déjame ver dónde lo veo. Arriba, en el la chat. nube violeta, exacto. Pone el chat. Y a un tiempo específico, ¿verdad? Ajá, tienes que indicarle el día y la hora exacta en que el profesor se va a conectar y ahí están en, al mismo tiempo, de forma sincrónica. Okay. Y pueden discutir un tema, pueden hablar sobre la experiencia, lo que ustedes deseen. Eso está mejor. Si no hay que poner cámara. Ok, le... con la ayuda de una compañera logré hacer algo así, vamos a ver si me da resultado. Y le te... digo después si te va, dar, <risa> te va a dar, te va a dar, te va a dar resultado, esperamos. ¿Hay alguna dirección donde puedan también postear? Sí, voy eh, a comentarles que hemos sacado una promoción que resume todos los puntos de contacto que tenemos a través de educación a distancia. Eh, yo se la voy a compartir también por este medio, por el chat de este grupo. Eh, pero si quiere adelantarlo, el email de EAD es ead.upr.edu, que se lo voy a escribir por aquí, uprh.upr.edu. Ciertamente Ernesto usa su correo personal, yo también, pero este es el, el como quien dice, el oficial de servicio. Uh -huh. Y también nosotros tenemos un servicio eh, bastante... Eh, que ha funcionado bastante bien, es lo que llamamos el help desk que es una página que incluso Ernesto nos ayuda a configurarla, donde los profesores también pueden enviar sus consultas. Ahí les estoy compartiendo el enlace, uprhhelp.freshdesk.com. Ahí usted abre como un ticket de consulta y nosotros, cualquiera de nosotros que esté en línea, le va a contestar, sea Ernesto, Alex Camacho, Milagros o esta servidora. Si es algo relacionado al diseño de su curso en línea, lo que tiene que ver con diseño instruccional, tenemos una persona especializada en ese tema, que es la profesora Janis Rodríguez, y ella puede contestar por este medio, o si quiere contestarla personalmente, su email es este. Eh, se lo puedo escribiendo, punto 1edu Así que como puede Gracias. ver... Hay muchos puntos de acceso, lo importante es estar disponible para ayudarlos a ustedes en este proceso. Y si tiene duda, pues se le pide el enlace siempre en la, en, el, en la... Aquí, se supone que le aparezca usted, al principio está el enlace. Desde mete ahí y ya lo, lo tira para apoyo técnico, de nosotros. De la Oficina de Educación a Distancia. Y ahí, como le dijo Liz, puede este, cualquiera de nosotros, ya sea ella, eh, Ernesto, Milagro, Alex, Janis eh, puede contestarle. Ok, gracias Liz, gracias Ernesto, buen trabajo. Sí, disculpen, nada, simplemente estaba agradeciendo tu tiempo, ¿verdad? Y, y participación en estos talleres que han sido claves en todo lo que necesitan nuestros profesores y de igual forma eh, recordarles a todos que en esta semana continuamos capacitándolos en distintos temas relacionados a lo que son los cursos en línea. Eh, quería validar con ustedes si habían recibido la invitación del resto de los talleres eh, tenemos mañana uno de Big Blue BigBlueButton para aquellos que han tenido, ¿verdad? algún problema. El jueves tenemos uno relacionado a las aplicaciones de eh, Google, ¿verdad?, y Google Escol Escolar de búsqueda académica a través de Google. Y en la tarde vamos a tener también un repaso de Google Meet. Luego, el viernes, la profesora Miriam Ramírez de Comunicaciones se ofreció a explicarles a ustedes cómo hacer videos y podemos colocar en la plataforma. Así que, como pueden ver, hay muchos talleres que estamos preparando para ustedes. Si ustedes entienden que hay otros temas que necesitan, pues también nos los dejan saber y los incluimos para la próxima semana. Ponle esa de Google Meet. Sí, el de, el de Google Meet lo vamos a dar el jueves en la tarde. Puedo compartirles el schedule a través del chat para que los tengan, que los tengan disponibles. Okay. Déjame buscarlo aquí un momentito. Pero igual lo pueden practicar ustedes ahora porque puede ser que los profesores necesiten un repaso. Sí. Pues entonces cerramos la sesión de, de esta grabación para poderla entonces compartir y luego ustedes se conectan nuevamente, Ernesto. ¿Lo hacemos de esa manera? sí sí para no confundir los temas exacto este tú me puedes enviar los emails de los que participaron seguro que sí te lo envío entonces desactiva la grabación para. Que...